Es que ahí voy la compita te escucho pero pero no te veo, no te veo. Ah, Qué le busiste, bueno, ¿no? pero desde desde cuándo tanta producción para para, para tan poquito podcast. Pues, a dejar me anticipa el Halloween, sale más barato. Buena, buena, yo estoy de... Yo estoy de Palpatine joven. De capucha. Sí, de capucha. <risa> ¿Cómo está? Ah. Buena, buena producción. Oye, lo que sí, lo que sí está ahí terrible oscuro. Es que era la gracia. Ah, ya dale, dale, yo formar la atmósfera. Está bien, sí. oye, oye, pero. Con poquito, yo soy un actor de método, con poquito hago harto. ¿Ah? Bien, bien, bien me parece. Bueno, <risa> bueno, oye, pero te no, lo yo, esto es, este es un homenaje a porque va a ser el Joker 2. y dale. van a incorporar a Lady Gaga. Así que ¿En serio? En realidad me salió, sí, pero no, no, pero en serio está la de Lady algún... Gaga, dale, sí, weón. Bueno. No, uy, qué mal. Yo odio, yo odio a Lady Gaga como actúa, weón. Todo el mundo la ama, pero okay. lo encuentro actúa de mierda. Bueno, en fin. Weón. ¿Te Sí, pues, sí, pues, sí, bueno, Oye, oye, pero qué nivel de producción, weón, qué nivel de producción. Yo me siento, me siento un poquito, un poco, un poco a poco. Me siento un poco poco. O... Un poco fome, digámoslo, un poco sí, fome. Sí, sí, sí, sí, <risa> me faltó maquillaje, me faltó más producción, me faltó producción. Pero entendí ¿te el mensaje y ya sabía lo reto. No, es que yo la próxima yo, mi, semana, mi, yo... mi no... es competir, no es competir. No, no, de hecho, me, eh, me, el rollo es como que... Para la gente que conoce a Camilo, eh, Camilo acá el narco es bastante estructurado. O sea, que no. quedan otras personas que a mí lo llaman chico? Un poquito, un poquito. Es que no me lo esperaba, no me lo esperaba. Sí, eh, no, sí, el Joker. Van a sacar el 2. Incluyeron a... Voy a pintar el pelo, pero ya era mucho que eh, Van a hacer el Joker 2, eh, está confirmado, y Lady Gaga creo que va a dejar mi pero, ¿y de Harley Quinn? Pero, sí. bueno, ya, igual está muy raro todo, pero... Dice. Sí, ahora Harley Quinn, lo no cacho ahí, ah. Igual estaría raro. En realidad, porque... este este este es mi personaje, Rotten. Roten. Bueno, de... La vez pasada me conocieron con una bolsa de basura, porque me pitía al el... ¿Cómo se llama esto? El concepto un viejito. Y eso, era, y eso era la historia que después, editando, caché que, que me estaba ahí tratando de decir, y en el momento no, no, no entendí. Pero ahora, Y ahora es la continuación de ese personaje. Eso es. Es la continuación de ese personaje. Buena. Es que entré a la escuela de actuación, de la mecánica. Ay, es es mi te... hermano, se llama Rockerman. Sí, ¿Caíste en la escuela de actuación? Sí, pero me echaron, me ha pasado raro. No, no, no, es lo mejor que te ha pasado, digo. Nadie me pidió, adelgaste, adelgaste, ahí te quiere, nadie me lo pidió, nadie. No, no planeé no. un personaje, planeé un personaje. ¡Fuera! ¡Fuera, claro. mierda, Fuera Ahora, mierda! Había que hacer un gordo, ¡fuera! que pero no nos un pelotar <risa> y me expusieron? <responaron. risa> pues. Yo conocí, yo conocí bueno, un par alto. de, yo un par de locos que estaban en, en una en una escuela de de actuación improvisada y los odié, los, odié, los, odié, los, odié, los, odié, los odié, desde el primer momento que los vi. No porque estuvieran en la de actuación improvisada. el Sí, sí. El eran personas, él, ellos eran unos personajes insoportables porque eran como hacer no hacer era un actor act igual son medio raros, son medio raros Sí, raro, sí. Pero, bueno, o sea, tienen sea, tienen, son tienen son un raro. rollo ego y emocional muy cuático pero no no pero pero un actor bueno no necesariamente te va a ser un loco ¿Cachai? están los actores que como que juegan a que, oh. a que claro que son no locos <ríe> oh. no pero está bien no está bien, está bien. <ríe> No, eh, no lo improvisé básicamente para que demostrarle que, como el Joker 2, eh, era pero pero no lo atacadito. Claro, pero no lo improvisaste, <risa> pues lo preparaste, pues lo preparaste. No, no es lo mismo. Sí, lo voy a preparar, pero me salió fome. No pensaba hacer más chistoso. Vale. No, que no, que un día largo no, no, pero si te salió bien. Lo que pasa es que yo estoy muy estructurado y no... Pero te salió bien. No. Échate, échate para arriba si está bien, está bien, está bien, está bien, quizás, quizás el traje de la compañía. en empieres a Ice Joker? ¿En cuál? En el que todos odian, y el que más mío me da a mí, el de... de Batman, weón, el de y Batman, la... oh, es buena, weón, es buena. ¿Te gustó? Me, me gustó. Gusta. Yo la sí, este sí. la detesté. El mejor Ale... el mejor Batman adaptado al cómic, y sí, bueno, y no, pero no, sí, sí, sí, hijo. Te, te voy a dar dos cosas para desarrollar hoy día eh, Vi Casa Fantasma en la última Ya yeah. Ya. Yeah. Yeah. Hay dos cosas que me exigí ¿cachai? Que son como un cliché Muy reiterativo en las películas y, y es que, por ejemplo Cuando quieren reeditar una película antigua Parten como un refrito Entonces me explica mucho lo que pasó con la Guerra de la Galaxia En estas dos, dos tres semanas eh, pucha, Me di como cuatro películas Nada, yeah. alguna, viéndola, Me estampé yeah, pero... dos películas En una semana Dale. Y claro, el, el Casa Fantasma dos no hace la misma weá tu weón, ¿cachai? O sea, la, el legado toma como para que la gente case, a diferencia de como este Casa Fantasma entre comillas, el que hicieron, eh, estos es como que reconocen, ¿cachai? De que, los locos y justo Egon se murió en la vida real y él es un fantasma, ¿cachai? Que hace como un rollo que. Tenía como una zona ¿Sí? que está de. Vamos no contando. Y vamos spoileando sin avisar, ni un problema. Vamos. Este es el de, re, de relé que no, me. Que el, lo, lo encuentro tan de frente, tan de frente. Yo, yo spoileo y no aviso. Gran, grande relé. El Joker, el Joker del, del cine, el Joker de las películas. Bueno, bueno. Dale, dale.